Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciamos nuestra semana, este día lunes, con toda la bendición de Dios, este nuevo mes laboral que también el Señor nos permite iniciar. Este es el momento para agradecerle a Dios, para empezar agradeciendo al Señor. Señor, gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, por el don de nuestra familia. Gracias, Señor, por el trabajo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, capítulo 6, versículos 22 al 29 de San Juan. Estamos leyendo desde el día viernes el discurso del pan de vida. Al día siguiente de haber dado Jesús de comer a la multitud, la gente que se había quedado en la orilla del lago, vio que allí no había estado más que una barca y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Después llegaron de Tiberiades otras barcas cerca al lugar donde el Señor había pronunciado la acción de gracias y ellos habían comido el pan. Así que al ver que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos, subieron a esas barcas y se fueron a Cafarnaúm a buscarlo. Cuando lo encontraron en la otra orilla del lago, le dijo, ¿Ravid, cuándo te viniste? Jesús contestó, Les aseguro que ustedes me buscan por haber comido pan hasta quedar llenos, no porque hayan creído viendo las obras que realizo. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que crea hasta la vida eterna. Él que dará el Hijo del Hombre. A él fue a quien Dios Padre confirmó con su autoridad. Ellos le dijeron, ¿y qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Jesús respondió, pues el trabajo que Dios quiere es que crean en su enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos pequeñas enseñanzas de esta palabra, queridos hermanos. ¿Por qué buscamos a, a Jesús? La multitud busca a Jesús y Jesús se lo deja en claro. Me encanta cuando el Señor les dice las cosas con claridad. Me buscan porque dejado de comer. Y la segunda enseñanza de este día es la razón por la cual hacemos las cosas. Dice Jesús, trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el que dura hasta la vida eterna. ¿Cuál es la razón de ir a nuestro trabajo? ¿Cuál es la razón de buscar de Dios? ¿Cuál es la razón de leer la palabra? ¿Cuál es la razón de ser del esfuerzo diario? Las cosas materiales, el pan material. No, lo necesitamos, claro, pero tiene que ir más allá. No puede ser que nosotros estemos vivos solo para matarnos trabajando. Madrugue al trabajo, corra, a coma, acuéstese, vuelva al trabajo. No puede ser eso. La razón de ser, de, de esforzarnos, de trabajar, de luchar, es precisamente el pan espiritual, el pan que dura hasta la vida eterna. Bueno, mis queridos amigos, el Señor los bendiga, los guarde, los proteja, los libre de todo mal y peligro. Un abrazo para todos. Recuerde este mes de mayo el Santo Rosario. Cada día que no falte, que ese sea un buen propósito, rezar el Rosario, meditar el Santo Rosario. Un abrazo para todos.